hijos de drogas acompañan los viajes en Yola. Oh. Los viajes que llegan, ¿cuáles son? Los que van cargados de drogas. Oh, yes. Oye, eso así. El narcotráfico desde el 2018 a la fecha ha incrementado el uso de las embarcaciones que pretenden llevar indocumentado a Puerto Rico para cargar con grandes millonarias alías, aunque al hijo de droga, aunque desde el inicio del siglo existen registros de la mala práctica. La pandemia con sus restricciones de circulación y encierro no detuvo a los contrabandistas. ¿Mm? Se informó que en el 14 meses, 2.721, dominicanos fueron interceptados cuando intentaban llegar a Puerto Rico, pero también parecieron algunos en plena pandemia con varios... Naufragios. naufragios sí, perecieron ahí en esa travesía En el año 2020, la fuerza de ataque del Corredor del Caribe, eso es, en Puerto Rico Incautó 323 paquetes de cocaína en la isla de Desecho, de de en Puerto Rico, así es Donde apresaron a cinco dominicanos En septiembre fueron 200, 403 los kilos incautados Ahí habían dos dominicanos, dos estadounidenses y un colombiano Todos terminaron presos, eso ocurrió el año pasado en este año 2021, donde también se mantuvieron los viajes ilegales y naufragios, los narcotraficantes siguieron llevando drogas por el mar Caribe a la isla del Encanto. Y en mayo apresaron a dos dominicanos con 1.600 kilos. En septiembre, a 25 viñas náuticas de Aguadilla, apresaron a dos dominicanos con 8 kilos. Y, ese mismo mes, oh, y en ese mismo mes, otros dos dominicanos capturados con 250 kilos al sur de la isla. O sea que... Allá, los dominicanos, ¿verdad? Con sus yolas. Eh, la pandemia no paró la, eh, los viajes ilegales y ahora viajes ilegales con droga a Puerto Rico. Son más seguros eso. <risa> porque la droga no se puede mojar. Si eso se mojó, ¿qué pasa? Es daño. Pues, si usted ve, atención, lo que están cogiendo. Yo. <risa> si usted ve que está la cuestión ahí, móntese, porque eso no va a voltear. <risa> ¿Eh? Eso está garantizado. Eso no es que una Señores y, y le voy a decir de, algún un dato, este meneo me tiene a mí como raro de todo camarógrafo hoy. Hoy están ellos como medio raros por hacer <risa> una alguna vuelta. <risa> me están calibrando. Le voy a decir algo, la gente da más entera que se está saliendo yo la cuando agarran uno, pero cuando agarran uno, por otro lado han llegado 20. Sí. ¿Ustedes entienden? Que da más suena el que fracasa. Sí. Pero antes de ese fracaso han llegado cuántas 50 yola ¿Eh? Cin y es y, y es una cosa como yo no entiendo si es destino o es de Dios. Si usted está para llegar a una yola, llega. Sí. sí. Hasta, un, hasta un, con un galón. Yo tengo un amigo mío que con, con un bilingue con ah, la Real. Disculpenme la publicidad. <risa> Un bilillo, porque decía si esa marca y siempre la reseña, porque <risa> dice con eso fue que llegó oye. a Puerto Rico nadando. Con, entonces, tiene, en Puerto Rico tiene ese pote allá oye de trofeo. <risa> es decir, que, que yo entiendo, yo le pido a Dios que me libre, tú entiendes, que me libre, tome esta decisión. Pero hay casos desesperantes que ya han intentado todo en este país y se tiran sí. a la deriva. Usted lo que tiene que tener en cuenta aquí es que usted le da su dinero. ¿Eh? Usted tiene que tener en cuenta que le da su dinero porque ellos hay viajes de esa llora que es pagando allá. Y si es pagando allá, lo llevan con garantía, ¿verdad? No, la Eso es lo Usted Ustedes dicen un viaje, pagamos ahí. Pero me, me monté yo en la isla Saona, en un baquito, y me echan a Taberón. <risa> no, a mí no me hablé de agua, de nada en agua. Yo es una... Yo boté una piscina en mi casa porque me estaba ahogando ahí mismo. Una piscina me da por ahí pecho. ¿Verdad? Yo el, el agua, no, no, que el agua es peligrosa. El agua es una combinación de psicología. Eso es igual que el que, que sufre de que no puede estar trancado. Sí. ¿Cómo que se llama? Eso es claustrofobia. Sí, claustrofobia, dijo Villalona. Cuando ustedes siente trancado, hay gente que está en un baño, a pone loco. Pues sí. Ay, ¿Qué pasa? Me voy a morir. Yo no, yo no puedo tomar sí. elevador, oye Entonces, pero yo tengo miedo al agua porque la, ay, ay, ay, ay, digo que que, que se muera o muere alto <risa> tiene que ser verdad porque eso es agua pero yo creo que todos esos viajes que llegan los que llegan yo creo que es un pesito que se mueven y más no creo sí. sí. yo creo que debe los viajes pendejos son los que agarran y eso yo porque en el mar en este país ha sido muy difícil agarrar droga en el mar. La pueden agarrar en, en, en, transportándole en camiones. Sí, sí. Pero yo no he visto todavía la, la noticia que diga, fulano, esto lo otro. Y siempre como, te, como dice la nota, en Puerto Rico es que agarran esos. Eso, eso, Paquetes trans grandes, esos cargamentos grandes de drogas sí. que vienen de aquí, desde Dominicana, salen a Puerto Rico, ¿verdad? Como viajes ilegales, pero tienen droga adentro, entonces ya tú sabes. O sea, allá es que lo agarran, pero aquí no, aquí no, aquí no, no, no, no, no, no que lo agarraron en el mar. Día, eso no. lo decían eso los otros días, que no le dan como ojo ni, ni ¿cómo te digo?, supervisión a eso. O sea, lo tienen como que de más, como que eso no existe, que una vez lo estaba diciendo en eso, de que sí. quién sabe cuántos viajes se hagan al día o al mes, entonces como que no le dan prioridad mira, hay muchísimas Ellos los, hay muchísimas dominicano, ellos dominicanos, ellos hay dominicanos que van y vuelven la, la misma noche. Oye. Oh, que van y vuelven. He escuchado yo que dejan un viaje y vuelven para atrás con la Yola. Uh -huh. oh. Y mira cuánta gente le montan aire. No, porque en esa Yolita tú sabes, pero si una Yola con... esos yo paquetes amigos, sabes que son yo ya... Tenido, como como uno, uno de barrio, yo he tenido muchos amigos que se han ido en Yola. Y la historia que me hacen ellos en Yola, eso es para usted no montar ese más <risa> Hay uno que me dice ve, yo puedo ir pobre de este país, Está en Estados Unidos, y yo si he de montarme una Yola me quedo en Macorís. Porque dice que eso es como una película, eso, eso es algo infernal, de madrugada y medio de mar. Entonces... El mar van todos los desechos de la tierra, va al mar. Sí. Por eso cae es que algo que le llaman el desecheo. Y el canal de la mona. El canal de no sí, gusta la mona se Sí, la isla los mares. de desecheo, sí. Entonces dice él que esa yola le daba que subía en alto el palo de luz. Y cuando caía él, tú sabes cómo era. Y el capitán, como el primer guandú, y de y ya para allá. Entonces. Ya debemos buscarle una solución a eso para que la gente no, no intente con su vida. Mira mira a las mujeres que se ahogaron también. Sí, Ese sí. es otra, mujeres, sabiendo. No, no vamos a ser, no va ser machistas, sino hasta mujeres embarazadas. Sí. Porque eh, si usted tiene problemas, debe hablarlo. No se deje eh, eh, en, como no se deje trotear la cabeza. Entonces una mujer embarazada, la mujer tiene más oportunidad en este país que los hombres. Sí. De trabajo y de todo. Porque usted usted no puede buscar como hombre un trabajo, en una casa de familia, limpiar, a usted no lo va a meter nunca en la vida. No. ¿Te entiende? Como secretario, he, yo he visto secretario. Claro. Pero es muy difícil. Sí. Sí. ¿Te entiende? Niñero, no he visto uno todavía. No. Uh -uh. Usted puede ser niñera. En RD. <risas> en RD niñero no hay. Usted puede ser niñera. Ahí van tres trabajos, que son trabajos informales. Otro trabajo puede ser una mujer que no lo puede hacer un hombre. <risa> Banquero, no he visto. No. Ahí estaban que la banca no pagan tampoco. No. El que, el que trabaja en una banca es por lo que le da la gente, porque sí. no pasa ni de seis mil pesos yo creo, lo, la banca. Y pasan el día entero. El día entero se vuelven pelele porque es que tú estás haciendo nada. Chateando. Sí chateando y, y chapeando muchito corriendo y en la silla practicar chateando hasta que llegue un montón sí. no? y y, y, y chapeando yumbo <risa> también si sí, sí, sí, la banquera es muy contenta y se ve bien ya llueve en la jumbo a la banquera <risa> señores